El Salón de Actos de la Regional de Educación fue el escenario para que las autoridades, tanto del Ministerio de Medio Ambiente, Salud Pública, Policía Escolar, Educación, entre otras, se reunieran este jueves para tratar el tema de las intoxicaciones de estudiantes en centros educativos de la provincia de Duarte, a causa de químicos regados en parcelas de arroz que se encuentran próximo a estos centros. Nos, eh, nos recomendaron también que invitáramos a las autoridades que forman parte del sistema educativo y que están involucradas en la búsqueda de soluciones conjuntas a la solución de las principales eh, actividades que se han estado realizando o acciones que han estado realizando eh, personas externas y que involucran eh, la cercanía de los centros educativos cómo son las situaciones que hemos tenido últimamente de los niños que se han intoxicado y también todo el personal que labora en algunos de esos centros educativos. En tanto, Miguel Germosén, de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo, asegura que lo que buscan es una solución para evitar los casos de intoxicación de estudiantes. El, de lo que se trata en este caso es que tanto la educación como las actividades económicas son sumamente importantes para toda la sociedad. No se trata de jubilear una con respecto de la otra, pero sí tiene que necesariamente haber una armonía entre una actividad y la otra, y de eso se trata, de nosotros conseguir que podamos cohabitar de manera armoniosa. Se puede, sí se puede, definitivamente se puede, por la buena voluntad. Eh, un predio agrícola es necesario para la producción, ¿sí? ¿Nah? para asegurar para dar seguridad alimentaria al país, pero la educación es fundamental. Yo creo que eso nosotros no tenemos eh, ningún motivo para tener discrepancias. Eso, eso es una cuestión más de demasiado. Los... Mientras que José Padilla, director regional de Agricultura, dijo que este tema se ha tratado en varias ocasiones con los productores de arroz, pero que muchos han desobedecido los acuerdos. En reuniones anteriores, nosotros hemos tratado el tema, inclusive hemos tenido reuniones que hemos convocado a los mismos productores, ellos se han comprometido a dos cosas. Primero, no fumigar ni antes ni durante el periodo de clase.